Eh, tenemos un reto, que es variar la forma de enfrentarse a los conflictos. Por ejemplo, con algo que está de plena actualidad, el caso Gürtel, o cualquier otro caso que pudiera tener unas ramificaciones de investigación compleja, que hay que pedir cuentas a bancos suizos, analizar contabilidades, ...analizar mucho, mucha documentación ¿no?... ...entonces esto con nuestro sistema... Mmm, ...corre el riesgo de eternizarse... ...es un sistema escrito... ...abierto a toda clase de entorpecimientos... Eh, ...no hace falta ser un adivino para vaticinar... ...que a partir de ahora... Eh, ...una vez que creo que el día 5... ...se levante el secreto del sumario... ...y se continúe adelante porque a pesar de lo de las escuchas hay material para continuar adelante, cada paso que dé el juez de instrucción va a tener 60 abogados detrás que van a poner un recurso y desde ese recurso, otro recurso de apelación. Y claro, con un sistema así no se puede funcionar. Esto en Norteamérica eh, no se entiende. O sea, un juez le diría a las partes, vengan eh, bueno, ustedes eh, dentro de tres meses, mm, el, el fiscal va a venir con lo que es su idea de lo que ha pasado. Les va a explicar a ustedes cuáles son las pruebas que va a utilizar ante el jurado eh, y, y ustedes vengan con las suyas. Se puede llegar a un acuerdo. En Norteamérica, esto de las conformidades es algo que... En España está empezando, pero en Norteamérica, el sistema anglosajón algunas veces ...se pasan un poco en las conformidades, pero bueno... Eh, ...y duraría como mucho un año... ...y en un año tendríamos una sentencia... ...aquí, aunque las cosas vayan normalmente... Eh, ...es posible que... ...bueno... ...hasta dentro de seis, siete, ocho años no esté terminado el sumario... ...después el juicio... ...después el recurso... ...de apelación que para entonces ya estará instaurado... ...y después el recurso de casación... En fin, algo mmm, inacabable, que si seguimos con ese sistema, cuando, cuando llegamos a dictar una sentencia, eh, la mayor parte de los protagonistas, a lo mejor se han muerto, incluso por razones de edad, eh, el, el, el efecto de prevención o de, de pedagogía respecto de la sociedad se diluye, eh, y por tanto ha demostrado que, se ha demostrado que esto es un fracaso. Tenemos que ir a lo que los, en los procesalistas conocemos como la oralidad y la concentración, que es lo que acabo de explicar. Además es curioso porque, por ejemplo, aquí en este país todo el mundo está entusiasmado y lo pone como ejemplo el juicio del, del 11M. ¿no? Eh, bien, no, no digo que, que fuese de lo peor, eh, también es una cosa excepcional porque... Ahí la administración se volcó en medios materiales, pero claro, yo siempre digo, y lo recuerdo en todos lados, que si alguien se acuerda de la sala, que se repitió muchas veces en televisión, detrás había una estantería que podía tener, soy muy mal calculador, siete metros de larga u ocho, lleno de archivadores que contenían los papeles del asunto, casi un millón de papeles. Eso es absolutamente inimaginable. Hay un tema también pendiente, la responsabilidad civil. Tenemos que plantearnos seriamente si la responsabilidad civil eh, hay que llevarla por otro, por otro camino. Eh, eso de que si hay en una estafa, por ejemplo, foro un filatélico o alguna de estas, eh, 30.000 perjudicados, teóricamente puede haber 30.000 abogados... No sucede así, porque después se unen entre ellos y a lo mejor 10.000 nombran a uno y tal, pero con la ley de la mano puede haber 30.000 abogados, eso es imposible de manejar. Y, y, y los legisladores están tranquilos, y sin darse cuenta de esto, esto va muy bien, y bueno, pues en fin, seré que yo estoy equivocado. ¿no?